amigos bienvenidos a nuestro canal esto es rafa recorriendo aquí con Hannah nos hemos venido a la región de la araucanía para conocer los famosos ojos de cabulga aquí en la región de la araucanía en la comuna de pucón nos hemos venido al sur sur sur de chile para mostrarle la belleza natural que tiene esta comuna de pucón Sí, por aquí a nuestra espalda tenemos un kiosco donde ustedes pueden comprar algunos recuerdos que les pueden salir de entre 1000, 1500, 3000 y hasta 5000 pesos y más arriba. Por acá, a nuestra mano izquierda le acabamos de mostrar el primer puente que vamos a estar cruzando para ver estos pozos hermosos. Estos pozos de los ojos de Cabulga y alguna de las cascadas. Así que vamos a bajar con mucho cuidado porque está todo húmedo y nos podemos resbalar y yocar guaján en los brazos. Para no perdernos de ningún detalle, vamos a cruzar este puente que nos va a dar el primer panorama de lo que vamos a estar mostrándonos Mire esta belleza natural, los ojos de Caburga son pozos de agua de gran belleza producto de su color azul eléctrico. Mire cómo se ve esto, hermoso. Esta agua de estos pozos de Caburga vienen de un desagüe subterráneo desde el lago que le da el nombre a estos ojos, el lago Caburga, y se puede acceder a estos ojos, tanto en vehículo, usted puede venir en bicicleta también y puede contratar turismo o una agencia turística para visitar. Nos hemos separado un poco porque hay muchísima gente, no podemos grabar y es muy complicado tomarnos fotos porque todos están tomando fotos. Sin embargo, nosotros nos vamos a echar una escapadita para irnos por otro lugar y mostrarles las maravillas que tienen los ojos de cauca. magnífica y preciosa pozas naturales en plena selva valdiviana para conocerlas ya usted sabe puede venir en su auto pueden ser autos chicos o pueden venirse también en bicicleta y la dirección está saliendo de Pucón nos vamos a ir dirección al lago Caburga y recorreremos unos 15 kilómetros hasta llegar a un desvío a la izquierda que termina en un conjunto de pozones naturales Allí nos vamos a desviar y vamos a ver esta maravilla que tenemos acá Usted no puede dejar de visitar este lugar si viene a Pucón. Este es uno de sus primeros, de sus primeras paradas que debería de visitar. Así que disfrute este lugar como nosotros pudimos disfrutar. Disfrute los ojos de Caburga y más allá puede encontrar otros lugares que les estaremos mostrando más adelante la belleza que tiene esta región de Pucón. Disfrútela y sigamos adelante con nuestro hermoso recorrido de los Ojos de Caburga. Quería decirles también que si ustedes no tienen vehículo, ustedes pueden acceder a estos lugares en las agencias turísticas que encuentran en Pucón y le van a salir de entre 20 mil pesos. También le pueden salir entre 35 mil pesos, todo depende del lugar, la agencia que ustedes visiten, allí van a conseguir los precios adecuados a esto. Nosotros conseguimos un precio accesible de 35 mil pesos y luego vimos que en otro lugar estaba más barato. Así que no se vaya de una o directamente a una agencia turística sin confirmar que en otras agencias turísticas lo tienen más económico. Esto es si usted no tiene vehículo. También puede venirse en bicicleta. bueno amigos y esta era la experiencia que queríamos compartirles la visita que tuvimos en los ojos de Caurga en la comuna de pucón región de la araucanía acá al sur de chile si ustedes han visitado estos lugares y les ha parecido emocionante esta experiencia deja tu comentario acá en la casilla y recomiéndanos otro lugar que podamos visitar del sur o puede ser del centro de Chile o al norte de Chile. Déjanos también tu suscripción si no te has suscrito y si reciente acabas de suscribir, pues te damos la bienvenida a esta familia de Rafa recorriendo aficionados de los recorridos aficionados del turismo. No dejes de suscribirte porque seguiremos subiendo material pronto, pronto, pronto de todo lo que hicimos en esta comuna de Pucón. Así que nos vemos en el próximo video y recuerda dejar tu comentario, recuerda dejar tu like y si quieres algo más no dejes de seguir el próximo capítulo de este recorrido que hicimos en la Ruta 5 del Sur de Chile. Bye, bye.